El mundo está girado, es tan extraño comprender Ya desde que naces marcan puertas, no hace falta preguntar En un mundo de respuestas, quien cuestiona está de más La libertad es el precio para vivir sin recordar para vivir sin recordar, tener miedo, ser prudente, hay tanto que preservar. En un mundo de delincuentes lo seguro es perder la intimidad, la seguridad anhela los que siempre van detrás. No hay mal que por bien no venga, la injusticia es natural. ¿La injusticia es natural? Te castigan hacer deberes, te castigan por no hacerlos, te castigan por hablar fuerte y te premian si te callas y asiente. En un mundo de alelamiento el maestro enseña a no ser sin competir, a no entender sin repetir, a sentir sin poder vivir, a comprender sin poder ver, a comprender sin poder ver, a comprender sin poder ver. Está girado, el mundo está al revés, el mundo está girado.